Seguimos en Gran Canaria Accesible con dos amigos más. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿A qué se están dedicando? ¿De qué es el stand? Hola, buenos días. Buenos días. Señor, nos dedicamos al taller de lazos digitales uh -huh. en el que el objetivo principal es a través de las consolas concienciar a que no solo es para jóvenes, sino que niños y adultos pueden jugar y el objetivo es conseguir que un joven traiga a un adulto y le enseñe. O sea, ¿están buscando mezclar las generaciones? Exactamente. ¿Y lo han conseguido? Sí, sí, perfectamente. Es más, la gente se ha involucrado. Hemos hecho que diferentes jóvenes, niños, incluso personas adultas, traigan a personas de la tercera edad y terminen echándose unas partidas ahí y salgan contentos. ¿Y de qué son los juegos? ¿Ajedrez? No, no, De la, de la Nintendo, como te, te dije antes. Y es sencillo, movimiento de un lado a otro, a la vez que juegan. También activan el cuerpito un poco. Muy bien, ¿y cómo ven el ambiente? Bien, bien, la verdad que durante toda la mañana ha habido bastante gente, está mucho ambiente, demasiados institutos y nada, por ahora ya todo bien. Los, ¿Con los institutos han tenido traya, ¿no? Con el piberío. Bastante, bastante también, bastante. Muy bien, nada, pues esperamos seguir viéndolos en las próximas ediciones. Muchas gracias. Gracias.